Bueno, Hoy hemos eh, firmado aquí en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Hacienda Urbana tres importantes convenios que afianzan un paso más en la importante política de vivienda de la Junta de Castilla y León, una política que tiende fundamentalmente a proporcionar este recurso básico que la Constitución reconoce un derecho a una vivienda digna y adecuada eh, a sectores de la población con más dificultades, con una especial, eh, una especial acción a favor de los jóvenes de menos de 36 años. Lo que hemos firmado es un primer convenio en virtud del cual eh, bueno, pues, eh, la Junta de Castilla y León, a través de la empresa pública Somacil, va a construir 188 viviendas, 158 en valle y otras eh, 30 en, en Miranda de Ebro. Eh, el importe de la inversión van a ser 16,8 millones de euros. 50% será financiado con fondos propios de la Junta de Castilla y León, de Castilla y, León y otro 50% a cargo de los fondos europeos. Next Generation. El segundo convenio es un convenio que firmamos con el Ayuntamiento de Salamanca y con la ministra eh, para que se construyan en Salamanca 103 viviendas eh, por parte del Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Salamanca. Eh, bueno, pues son viviendas que van a suponer una inversión de 11 millones de euros eh, que van a cargo principalmente de eh, más del 60 algo más del 60% de fondos del propio Ayuntamiento de Salamanca y el resto eh, fondos de la Junta de Gaseleón a cargo de los fondos Next Generation. Y luego hemos firmado un último convenio con el ayuntamiento de, de Valladolid y, por supuesto, también la ministra eh, para la eh, rehabilitación de 36 viviendas de una antigua edificación, una edificación que vamos a rehabilitar y que se va a rehabilitar para dar esas 3, 36 viviendas con la inversión de 10,6 millones eh, de euros, financiados también parte por parte por el ayuntamiento de Valladolid y parte eh, por la Junta de Castilla y León a cargo de fondos eh, Next Generation. En definitiva, son 327 viviendas que se incorporan al conjunto de viviendas que estamos poniendo a disposición de la ciudadanía y de estos sectores más vulnerables, eh, que en esta legislatura va a suponer en torno a más de 2.000 viviendas que vamos a incorporar al Parque Público de Alquiler Social, alquiler eh, bonificado para los jóvenes, en cohousing, eh, en definitiva, distintas modalidades eh, con especial predominancia también en el medio rural, porque estamos en una eh, auténtica cruzada a favor de la eh, repoblación de nuestros pueblos y especialmente a llevar a los jóvenes a nuestros pueblos, donde también eh, se centraliza gran parte de la inversión, no solo en la, en la construcción de vivienda nueva, sino en la rehabilitación de viviendas que ya existen, de ayuntamientos o de casas de camineros, y también, en otra parte muy importante de la política de vivienda, que es las ayudas al alquiler, eh, que especialmente en los jóvenes en el medio rural pueden llegar al 75% de ayuda y de subvención de la Junta a esos jóvenes. Por lo tanto, un paquete importante de medidas de vivienda eh, que ahora se afianzan con estos tres convenios que hoy hemos firmado.